El Campus Jalpa de nuestra universidad atiende las necesidades educativas del sur del estado de Zacatecas. Conozcamos un poco más de sus programas y actividades académicas. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Zacatecas, Campus Jalpa. Vengan a conocer el campus. Hola doctora Jennifer Ferretería Concepción, coordinadora del campus JARPA. Estamos aquí de visita en sus instalaciones y doctora, cuéntenos un poco sobre esta historia que tiene este campus JARPA. Pues primeramente, bienvenidos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, acompañándonos. La Universidad Autónoma de Zacatecas y el campus Jalpa eh, está ya casi por cumplir 22 años de existencia en el municipio de Jalpa. Es una institución muy noble eh, que atiende a toda la parte de la región sur del estado de Zacatecas. Eh, nosotros abarcamos lo que son los municipios de Moyagua, Puchipila, Aposol, Huanusco, Tabasco, parte de Villanueva con las comunidades, sobre todo de, de El Chique, de Tayagua. Eh, también tenemos estudiantes del cañón de Tlaldenango, del cañón de Noxtlán. Eh, estamos aquí eh, muy cerca también con el estado de Aguascalientes. Entonces, nosotros también tenemos alumnos. Eh, de Calvillo y hemos, bueno, a lo largo de la historia del campus tenido alumnos de otros estados también, eh, de diferentes instituciones y bueno, pues el campus, eh, como te lo comentaba, ya tiene 22 años, está por cumplir. Eh, nuestro aniversario es un 4 de septiembre. Eh, el campus comenzó eh, por el interés de muchas personas de, de aquí de la región, de, de, de, del municipio, de ver la forma de cómo podían ofrecer las mejores oportunidades a los jóvenes, cómo pudiera haber eh, profesionistas eh, mayor capacitados también para trabajar en las empresas, en la industria, en el campo, en la ganadería de la región. ¿no? Eh, cabe mencionar que la región sur del estado de Zacatecas pues tiene esta característica, ¿no? que aquí la mayoría tenemos eh, hermanos, tíos, papás, eh, primos, migrantes ¿no? que están en Estados Unidos, nosotros convivimos mucho con la comunidad migrante, entonces bueno, pues de ahí está esta necesidad ¿no? de ofrecer el, el inglés tanto para nuestros jóvenes estudiantes como para el público en general. Entonces este es también uno de los programas más antiguos que tenemos este, aquí en el campus, nosotros aquí en la región sur eh, teníamos eh, mucho personal que trabajaba en hospitales o en el área de ciencias de la salud, que no tenían algún documento o algún papel que les avalara esta parte para poder crecer profesionalmente. Entonces empieza a ver complementarios también de enfermería que estuvieron trabajando durante mucho tiempo hasta convertirse ahora en la licenciatura, que es una de las licenciaturas que más demanda, con la que más demanda contamos aquí en el campus. Se incorporan eh, después programas semi-escolarizados, porque todos estos se dan solamente de, de lunes a, a viernes. Eh, llega la licenciatura en contaduría y Administración aquí al Campus Jalpa, después incorpora la licenciatura en Derecho, tenemos ahora también la licenciatura en Psicología, hemos tenido maestrías también a lo largo de estos 22 años y diferentes tipos de, de diplomados también. Pero bueno, pues invitarlos primero a conocer la, el Campus Jalpa, a venir al municipio de Jalpa a que nos visite a que vengan a, a disfrutar de su comida, de su gastronomía, este, de un fin de semana de visita. El campus este, trabaja de lunes a sábado, de 7 de la mañana prácticamente 6, 7 de la tarde también. Entonces, bueno, los esperamos. Eh, decirles que nosotros aquí contamos con seis licenciaturas, eh, que son la de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Electrónica, industrial, eh, la licenciatura en psicología, en enfermería y los semiescolar, semiescolarizados de contabilidad y de derecho. Aparte contamos con diplomados eh, de inglés para niños, para adolescentes y para adultos. Eh, invitarlos a que nos conozcan y a que formen parte de la familia UAS. Recuerden que somos arte, somos ciencia y somos desarrollo cultural.